Bien, hacemos un salto grande, claro. cruzamos el charco, cruzamos en serio, y nos vamos a ir directamente hasta Australia, porque ahí está Julián Gómez. Hemos seguido muy de cerca en toda la programación del VerTV, todo el periplo que tuvo que pasar para llegar a ese lugar donde está ahora, disfrutando seguramente que es Australia, este mundial de natación para trasplantados. Julián, ¿cómo te va? Jimena y Juan, te saludamos. Ahora, bueno, para allá muy buenos días, para acá muy buenas noches. Buenas Hay 11 horas de diferencia, así que es bastante notable. Así que son las 10 y pico de la noche, Estrés. ¿no? 10 de la noche. Claro, son las 10 y cuarto de la noche acá. Bien. Buenas noches, entonces. Sí, buenas noches. Eh, Julián, lo, lo decíamos recién, ¿no? Todo lo que tuviste que atravesar para llegar a ese lugar, un sueño cumplido, y lo estás disfrutando, imagino. Bueno, sí, eh, costó bastante llegar. Eh, más que nada por el tema de que los costos es carísimo, eh, tuvimos que juntar cinco mil dólares, eh, bueno que yo hice rifa la moto, puse mi en redes, eh, bueno, a veces me regaló, ya la salí a vender, se eh, hicieron diferentes eventos para poder juntar el dinero y poder estar acá, pero la verdad que valió la pena, valió la pena, en, en serio. Bueno, y ya con, con varias competiciones ya te, te, tenés que seguir compitiendo todavía o ya terminaste? No, bueno, ya terminé, ya hice las cinco competencias sí. que tenía que hacer de las cuales tres eh, me traje medallas, dos de plata y una de bronce. Bueno, es un montón eso. estaba dentro de las expectativas o en realidad estabas ahí sin saber muy bien qué te ibas a encontrar, qué nivel de competición? Bueno, yo no sabía bien qué competidores eh, había. Sí sabía que de Mundial Anterior en las marcas que más o menos había y yo estaba dentro de, de esas marcas, pero ¿viste? uno nunca sabe cómo, con quién se va a encontrar, si con gente nueva, si no... Eh, bueno, no eran los mismos que, que yo había visto en las marcas anteriores, así que dentro de todo bien. Eh, bueno, eh, muy buenos nadadores de Australia, de Hungría, de Estados Unidos, de, eh, de, de Alemania, había de, de Brasil, eh, de muchos países. La verdad que de Estados Unidos son bastante fuertes, eh, mucho más de lo que yo me imaginaba. Pero bueno, se, se logró estar en el podio, que era uno de los objetivos. En realidad, el primer objetivo era poder estar acá, eh, representando a Argentina, y bueno, eh, se, se hizo lo que se puede. El nadador compite no solamente contra los eventuales rivales, adversarios, con los que te tirás a la pileta, sino también contra tus propias marcas, digamos. ¿Cómo estuviste en relación a eso? Bueno, no, no bajé bastante mis tiempos, que era uno de los bien, objetivos, así que bien. buenísimo. Bien. Espectacular. Así que cumpliste largamente con eso. Sí, mi, mi primer objetivo era el poder llegar acá. Sí. No fue fácil por el uh -huh. tema de los costos y bueno, se logró ese y se logró más de lo que, de lo que esperaba. Porque yo digo, bueno, aunque sea una medalla, me quería traer y me conseguí tres. Bueno, contanos eso. Hacenos el balance, el resumen de, de, de, de las categorías en las que competiste y qué, qué medallas ganaste. Yo compito en la categoría de 18, 29 años. Ayer... Competí en 200 metros libre, que conseguí medalla de plata. En 100 metros pecho, que conseguí medalla de plata. Y en 100 metros crawl, que conseguí medalla de bronce. Uh -huh. Tres pruebas en un día, tres pruebas largas. Eh, casi una que tras otra. Con muy pocas pruebas de diferencia en el medio de diferencia. Que, uh -huh. bueno, por ahí no es lo mejor para poder descansar bien. Claro. Y hoy, nuevamente, competí las dos pruebas de 50. Que no logré en el podio, pero sí bajé mi tiempo. En, en pecho y en creo lo mantuve, así que contento por ese lado. Bien. ¿Y cómo es el, el evento? Porque me imagino que es como el evento más grande, claramente, al que, al que, al que ha sido, eh, cómo es la experiencia. No, la verdad que hermoso, al ser todos los de distintas partes del mundo, te encontrás con historias, historia de vida completamente distinta a la tuya. Eh, Campeonantes de, bueno, de diferentes órganos eh, No solamente nadadores Sino que un mundial de diferentes deportes ah, bien. Eh, Tengo mi compañero de cuarto que ya está durmiendo Recién llega de jugar al tenis eh, Tuvieron bastante tiempo Quedó él también argentino En otra categoría en mayor eh, Consiguió medalla de bronce Así que estamos festejando Mañana vamos a estar bien Después, bueno, tenemos poder ping-pong, de badminton, tenemos atletas, así que la idea es también ir a apoyarnos mutuamente. Claro. Bueno, a verme, yo voy a ver, eh, es un poco eso también, ¿Es que es, veriendo por estar así unidos. ¿Es grande la delegación argentina? Somos 11, ah. porque, bueno, habíamos clasificado 35, pero bueno, por el tema de los costos y demás, eh, quedamos pocos. Bien. Y, y, y bueno, me imagino que la, la satisfacción grande de, de haber llegado primero, no porque lo, lo contaste y además fuimos testigos no de cómo todo este tiempo estuviste laburando, haciendo movidas para juntar la plata y encima medio que lo terminaste de juntar ahí, faltando pocos días, no y que llegaste muy holgado tampoco con ese tema. Y sí, sobre no, lo último fue que, bueno, que Corbin me dio la moto y se vendió más números eh, para el cero kilómetro. Y después, bueno, ese me dio un par de ollas que también se pudo vender ahí y con eso como que terminé de completar el pago del pasaje. Y el último evento fue dos días antes de venirme, que fue una posta de que hicimos como para darle el cierre y juntar un poquito más para tener para comer acá. Sí. Bueno, ¿y qué te encontraste en Australia? Digo, más allá de la competencia en sí misma, ¿podiste salir a recorrer un poco? ¿O ahora que te terminaste de competir te quedan un par de días para, para salir a conocer? No, salí a conocer, bueno, acá en la zona el primer día No, la verdad es que es literalmente el primer mundo Es otra cosa completamente distinta La pileta, nada que ver a la que conozco de Argentina Las pocas que fui a competir eh, Es otra cosa, tenés una pileta de 50 metros para competir Y al lado tenés otra pileta para entrar en calor Más chica, un poquito más caliente el agua Tenés masajista al costado Tenés una como si fuera una cancha de fútbol No, la verdad que, que genial, bueno el segundo día fue que hicimos el desfile de, de, de Naciones, en donde cada delegación se presenta, y vas caminando todo el costado, en este caso caminamos todo el costado del río, hasta llegar al estadio, y donde nos esperaban, bueno, con un acto y demás, eh, muy emotivo, porque estuvimos pasando todas las delegaciones trasplantados primero, en donde todos nos sentamos en la tribuna del estadio, y después pasó caminando, eh, los que eran donantes en vida y todos de pie aplaudiendo fue algo muy emotivo justamente para todos los demandados que claro. pasen los donantes, es algo lindo uh -huh. y bueno, después nos esperan con una escena y demás Bien, así que se sintieron también muy este, muy cuidados o muy reconocidos también por el esfuerzo que hacen Sí, la verdad que sí aparte de ver toda la gente de afuera de, de acá de Australia argentinos que hay en Australia, que te vayan a ver, les... está bueno. La verdad que sí. Julián, recordemos tu, tu historia, ya la contaste un montón de veces, no pero recordemos tu, tu historia de vida y cómo fue que pasaste por la estancia de un trasplante y, y cómo fue que llegaste a la natación también, ¿no? Bueno, yo nací con una malformación congénita, que me la descubren a los ocho meses, cuando me hacen un prequirúrgico, porque yo he nacido con piebot y cuando hacen el prequirúrgico para operarme, es que... Sal... Hasta este problema de la unión, que tenía bueno, todos los valores muy elevados, y es ahí que le dicen a mi vieja, bueno, que necesita diálisis, que necesitaba esto, dimos con una esferóloga, que la verdad que de 10, súper agradecido, que se alejaron en la caminiti, que me atendió de chiquito, en donde dijo, bueno, hacemos una dieta y la estiramos lo más que pueda para que no entrara diálisis tan chiquito, a los 8 meses, y bueno, la dieta y los controles y demás, duré dentro de todo, estable, entre comillas, hasta los 8 años, a los 8 años me dejan de, de funcionar completamente los riñones, y es ahí que entro en diálisis, imagínate, de los 8 meses a estirar hasta los 8 años, es bastante, y es ahí que, bueno, en vez de la hemodiálisis, me dice de la diálisis peritoneal, que es un poco más tranquila, la haces en tu casa, conectado, bueno, en mi caso, a la noche en una máquina, donde eso hace el trabajo de riñón mientras yo dormía. Sí, por ahí te levantabas descompuesto, te levantabas mareado y demás, pero no es el desgaste físico y mental que te da la hemodiálisis. Claro. A los 10 años es que llega mi ángel donante, mmm, venía un cadavérico, y es ahí que la vida me, me cambió completamente. Sí, por ahí los primeros años, con muchos cuidados, por el tema de los higiene, de las defensas bajas, que al día de hoy todos los transplantados tenemos. Eh, porque si no tu cuerpo rechaza el órgano Pero bueno, ya hago vida casi completamente normal Y después bueno, pasé por varios deportes Porque hacía bien al órgano Pasé por tenis, atletismo, bowling Y bueno, eh, a raíz de atletismo se me hincharon un poco los tobillos Y es ahí que digo, bueno, vuelvo a natación Yo antes de estar en diálisis hacía natación Y bueno, una vez que volví en 2016 eh, no paré más Bien ¿En encontraste, ¿Y Entonces, ¿encontraste en la natación eh, tu lugar, básicamente? Sí, te, me relaja me, mentalmente, eh, me trabaja físicamente todo el cuerpo, es algo que, que me gusta, que me apasiona, hago aguas abiertas, competencia en pietas, no solamente con el sino que fui a Master Open también y demás. Bueno, y sos muy joven, digo, ¿no? Además, digo, ¿no? Porque más allá de toda la experiencia, todo el recorrido, sos muy joven, ...y, y esta, este resultado también... ...y esto que estás viviendo... ...seguramente es un incentivo para seguir adelante... ...para plantearte nuevos objetivos... casi sí, bueno, los Mundiales de ...se hacen cada dos años... Mm. ...el próximo es en Alemania 2025... ...el clasificatorio va a ser el año que viene... ...esperemos... Eh, ...ahora cuando volver a empezar a entrenar... ...ya para que clasificar nuevamente un Mundial... ...y bueno, ya acabarlo con más tiempo... ...y que no te ...empezar a juntar a golpe ...es algo que yo no claro. esperaba que clasificar un Mundial... Y ahora es un objetivo que tengo Bien, bueno, ya ahí es, es, es un montón Ya tenés ahí bien planteado en el, eh, en el almanaque El objetivo de acá un par de años Que seguramente se va a dar también Porque, bueno, venís mostrando resultados bárbaros ¿Y, y el entrenamiento cómo es? ¿Entrenás todos los días? Digamos, para, para, nivel, para este nivel de competencia Imagino que tenés una rutina bastante exigente bueno, Yo estaba entrenando cuatro veces por semana entrenaba eh, dos veces fuerte, bien fuerte Y dos suave bueno, por tema del trasplante de, de riñón, bueno, se me subieron un poco los valores y el médico me dijo, bueno, bajarle un poco el entrenamiento, es control y ir viendo. Eh, ¿Me puedo exigir? Sí, no me puedo exigir, bueno, freno un poco y ir viendo. Pero por lo general estoy entrenando cuatro veces por semana, ahora cuando vuelva capaz que baje al test, uh -huh. cosa de ponerme al día con la facultad porque todos uh -huh. estos días de exámenes los tengo que recuperar en algún momento, uh -huh. así que bajo un tiempo y después sí, ya empiezo de nuevo cuatro veces por semana. ¿Qué estás estudiando, Julián? Estoy estudiando vacía ya este el quinto año bien. y bueno me quedan algún par de materia atrasada, pero bueno, dentro de todo bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cu ¿cuántos días más te quedan ahí en Australia? ¿Cuándo, ¿cuándo es el regreso? ¿Cuándo hay pasaje? No, bueno, el cierre del mundial es el 21, quedan deportes como tenis de mesa, badminton y atletismo, que son en estos días que los vamos a ir a ver seguramente para, para ir a atentar a Argentina. Y bueno, el 21 es la cena de Ciawe Donde estamos todos los atletas de todos los países Bien Que es seguramente algo que, que tengo eh, ganas de ir Bien, ¿y la vuelta es enseguida O, o quedan un par de días ahí para, para recorrer? No, el, la vuelta es el 23 porque el 22 no tenía vuelo Así que me queda ese día ahí En el medio, pero tampoco Entre sí. que tenés preparar sí. la varija y demás sí. Como que ese día no lo tenés Bueno, a disfrutar los, los días que te quedan Ahora sin tanta, sin tanta presión Sí, más que nada quiero ir a hinchar a mis compañeros a hacer el, el, el, el aliento. Exactamente. Bueno, Julián, muchas gracias por estos minutos, por, por, el, por hacerte el tiempo ahí a la noche, seguramente con todo el cansancio, ya con las ganas de, de, de tirarte a la cama y, y, y dormir. Eh, sí. Y bueno, Encima y... acá se cena muy temprano, a las 6 de la noche claro. ya están comiendo, yo claro. no me acostumbro. Complicado, ¿no? Uno esperando para comer a la noche y ya, ya está. Eh. Si no comiste a las 6 y 7 de la tarde no hay más después, ¿no? No, no. nos pasó el otro día que fuimos típico a Argentina, fuimos a las ocho y media a comer a un restaurante y nos dijeron, no, la, comida ya está, la cocina ya está subada. Claro, así, así que a la cama sin comer. No, fuimos súper, compramos muchito y bueno, nos velamos claro. con eso. Claro, ahí está. Bueno, Julián, eh, te felicitamos una vez más, la verdad que nos alegra mucho porque sabemos todo el esfuerzo que hiciste para estar ahí y que encima sea con buenos resultados, mejor todavía. Así que te mandamos un abrazo grande y, bueno, seguramente de la vuelta eh, estarás otra vez contando varias veces toda esta experiencia. Claro, muchísimas gracias por la nota. Abrazo grande. Adiós. Julián Julián Gómez. Buenas conexiones estamos. de Australia, mirá. Espectacular. Se escuchaba mejor que cuando nos comunicamos. Que sí, cuando de... <risa> nos comunicamos de acá a la Exactamente. Bueno, la verdad es que nos alegra de verdad, ¿no? Porque, en serio...